La creatividad de los artesanos del Cantón Gualaseo plasmadas en elegantes rebosos o macanas tejidos con la técnica delicada, últimamente han cruzado fronteras. Estas elegantes y coloridas prendas trabajadas a mano y con equipo rústico son admiradas incluso por turistas extranjeros que diariamente llegan hasta el taller de Don José. Macán es chal. El primer proceso de las blanquitas es el un Aquí se ordena las fosilos, ¿no? Estas obras de arte han viajado por el mundo, llegando hasta el conocimiento de Salma Hayek, una actriz de origen mexicano de mucha fama en Hollywood. Don Jiménez y su esposa, gracias a la habilidad que tienen por el bordado y el tejido, están en la mirada de los famosos. Según nos cuenta, la representante de Salma llegó a su taller con una fotografía, en donde se mostraba una de sus obras, pidiendo que se le confeccionaran algunos ejemplares. Y a través de unos dos meses y medio a tres, más o menos, vinieron unas... una señora, pues, a buscar chales. Pero nosotros anteriormente ya vendíamos hace un año y... A una señora de Miami, unos cuatro chales. Se enseña vendido y me imagino que ha comprado eso, ¿no? A los dos meses y medio más o menos viene la señora y dice: Sabe que vengo buscando sus chales que usted hace, que eso ha comprado la Salma y queremos que nos haga. Entonces yo no le cogí de ninguna cosa, susto, nada. Eso que yo me puse a hacer, hice los precios, todo. Entonces ahí me cuenta que ellos han encontrado por la página web que han puesto. No sé quién me pondría porque, bueno, me apoya alguno, el municipio de Gualaceo, me ha apoyado, la prefectura de La Suaita me ha apoyado durante, unos, vamos, unos tres años que me han apoyado. Y yo creo que a través de eso un señor, un señor de Quito también vino que va a ayudarme en la página web también. En un principio el artesano pensó que se trataba de cualquier cliente sin saber que estas peticiones fueron hechas de San Majaque. La señora que vino me hizo el contrato, y que es la representante de ella y, y se... Eh, hicimos, ¿no? Y así es el negocio, no se sabía. Claro. Y ahí sabiendo tal vez posiblemente se podía hacer un poco más, eh, precio más alto, ¿no es cierto? No soñé la vez que, que nuestras habilidades van a poner personajes que, artísticas, ¿no no pero estamos trabajando ahorita, estos son los colores que estamos haciendo ahorita ya entregamos como unos seis falta unos seis más, ¿Los Do, docena costa, más o menos. Sí, mm, los un precio este. no muy caro, como decimos eh, 30 dólares cuesta si nos vendíamos a 25, pues, dimos 30 dólares Don Jiménez al término de este diálogo hace un llamado a todos los artesanos para que se siga confeccionando estas artesanías que ya tiene ganado un puesto a nivel internacional. Hago un llamado a todos los artesanos ¿no? en general, pues de la SOAI mismo, igual a la CEO mismo, y PAUTE, todo eso, que traten de hacer no cantidad, sino calidad, para que la gente nos vaya conociendo por nuestras hábiles manos y nuestras inspiraciones que tenemos, de nuestros ancestros que nos han dejado, que no se pierdan nuestras identidades, pues no. Ya que hoy en nuevo este mundo está más tecnificado todo, pero las cosas antiguas de nuestros abuelos han sido unas cosas bien hechas y eso tenemos que tratar de permanecerle durante mucho tiempo, dejar en nuestra herencia a nuestros hijos.